Y yo quiero que en este video realmente se tomen el tiempo de escucharme muy bien. Muchas veces tenemos un terreno, ese terreno lo tenemos hace tiempo, y no sabemos qué idea podemos hacer, no sabemos qué podemos construir o qué realmente le voy a sacar mayor beneficio, cómo yo puedo aprovechar el 100% de ese terreno y mi inversión, lo que he construido durante tantos años. Realmente sacarle un poco más En base a eso le preguntamos a los amigos, a un familiar Y entendemos, no tenemos ese instinto de que pueden ser apartamentos Pero no muchas veces El que de apartamento es realmente lo más beneficioso No es lo que el mercado está necesitando Porque no lo hemos validado en un estudio Vamos a entender cuál es el problema Si nosotros hoy vamos al terreno y entramos al terreno Vamos imaginándolo así Hacemos un estudio a un kilómetro o a 500 metros, que es la distancia en donde una persona puede caminar sin cansarse, en ese estudio, en ese círculo, si, si nos imaginamos nuestro terreno en Google Maps y podemos ver ese radio, vamos a ver que en ese radio van a haber varias necesidades resueltas. Vamos a tener una necesidad principal, que es la habitacional, y podemos contabilizar cuánto apartamento de una o otra otras habitaciones hoy están en venta. Podemos contabilizar en ese estudio de, de Google también cuántos locales comerciales están disponibles para alquiler o para la venta y qué tamaño tienen. Podemos contabilizar si tenemos consultorio médico disponibles, si tenemos aulas de colegio, si tenemos parqueos, si tenemos farmacias, si tenemos, si tenemos, si tenemos. Porque el ser humano que circula por las ciudades normalmente suple sus necesidades en la distancia más corta, si tenemos una farmacia a una esquina, no vamos no vamos a viajar 8 kilómetros, la tenemos a una esquina. Entonces nuestra competencia directa, la el mercado que nos va a hablar, esa distancia de 500 a 1000 metros. Lo que una persona puede tener incidencia rápida bajo una lluvia, ¿cómo yo le voy a vender hielo a un esquimái? ¿Cómo yo voy a vender apartamentos donde la zona está llena de apartamentos? ¿Okay? ¿Cómo yo voy a vender un consultorio médico donde la zona está llena de consultorio médico ¿Cómo yo vendo una carga comercial entonces muchas veces este error inicial que simplemente es una idea lo cometemos y eso es el fracaso del proyecto porque no tuvimos en ese momento la sensibilidad ok el sentido racional de definir una estrategia con números no con un sentimiento no, porque yo creo que puede ser. Hay muchos proyectos que sencillamente ese sentimiento o esa idea o, o ese impulso ha coincidido con el mercado. Ese 1 o 2% atina con esa idea. Ahora, en el caso de nosotros, que no podemos darnos el lujo de perder porque hemos construido nuestro capital o, no, o nuestro terreno durante los años con mucho esfuerzo, tenemos que estudiar de qué forma le vamos a sacar mayor beneficio usando el 100% de terreno. Entonces. Entonces, como nosotros al final, en ese terreno, un espacio de 4x4 de una habitación en bloque va a costar lo mismo. No importa que ese espacio lo usemos para una habitación o que lo usemos para un consultorio médico o que lo usemos para un aula, para un local comercial o que lo usemos para un edificio de parqueo. No importa, es el mismo metro de construcción, es el mismo 4x4 en bloque que estamos haciendo. O sea, ¿qué tenemos que buscar? A esa utilidad... A ese uso de suelo ver en ese mercado cuál es la deficiencia cuál es la escasez cuál es el azúcar que necesitan esas hormigas que hoy no tienen lógicamente cuando hacemos un ejercicio por el tema, con el concepto de la hormiga, podemos tener una habitación si echamos un solo granito de arena en una habitación vacía ¿qué va a pasar todas las hormigas por la escasez que no hay azúcar van a ir al mismo punto y estarán dispuestos a pagar más por lo que sea. Nosotros tenemos que hacer esa Coca-Cola en el desierto, para que me entiendan. Okay. Pero es muy difícil el caso opuesto. El 30% está con apartamentos de tres habitaciones. El 20% con apartamentos de una habitación. Un 10% con locales comerciales. Tenemos un 5% con el tema de consultorio médico. 15% con aulas y así sucesivamente vamos sacando todas y cada una de las necesidades que están cubiertas en esa área en ese rublo y le vamos poniendo una proporción eso va a tener un solo resultado nos vamos a dar cuenta cuál es la que tiene mayor competencia en este caso el apartamento porque tiene una cantidad superior y cuál es el rublo que no existe o que realmente está muy débil y ese en nuestro mercado, porque si nosotros tomamos y hacer apartamento y nos dimos cuenta que tuyo, el apartamento es el que más tiene, lógicamente vamos a tener que competir y se va a armar una guerra de precios. Entonces, en nuestro producto que van a ser apartamentos de dos, de tres habitaciones, pues lógicamente vamos a tener que bajar la utilidad para que se pueda alquilar o para que se pueda vender. Y el otro también, entonces ahí se queda una guerra de precios. Pues nosotros vamos a ver. Sacamos el consultorio médico lado. este fue el que clasificó. Y vamos a ver de los consultorios médicos que ya existen ahí, cuáles son los metros cuadrados que tienen cada uno de los espacios, cuáles son el tipo de terminación, qué precio tiene el alquiler o de venta cada uno, cuáles son las deficiencias, si tiene parqueo, si tiene lobby de comunes de qué carece la competencia, cuáles son las debilidades de esa competencia en el rublo de consultorios médicos para nosotros nuestro proyecto hacer locales comerciales que compitan con el precio y poder tener mayor debilidad. Si conocemos las debilidades de nuestro adversario, podemos entender cuáles deben ser nuestros puntos más fuertes y así sobresalir en el mercado. Me van entendiendo. Es un sistema que va de orando. O Entonces sea, ya cuando sabemos que son consultores médicos, nosotros no vamos a hacer la primera distribución. Vamos en ese proyecto a esquematizar, a diseñar, según las leyes de ayuntamiento y de obras pública, cinco distribuciones. 5 opciones donde tienen un solo objetivo, buscar la mayor cantidad de metros cuadrados que se pueden hacer, al ver del cual de esas cinco distribuciones, de cuál de esos cinco diseños se hace con la menor cantidad de blog. ¿Por qué? Muchas veces vemos en internet una, dos, tres distribuciones de casas, y las tres casas tienen 100 metros, pero nunca nos hemos preguntado cuál de esas tres casas o cinco casas que tienen 100 metros, con tres habitaciones, sala comedor cocina, realmente tiene. La menor cantidad de blog. ¿Cuál tiene la menor cantidad de blog? Porque la que tenga la menor cantidad de blog se va a ser más barata. Entonces, en ese sentido, podemos evaluar tanto lo, lo, los blogs como todo el proyecto. Tenemos que poder estructurar un presupuesto por cantidades que nos sirva de comparación y comparándolo a cinco distribuciones, elegimos la mejor. Las cinco distribuciones que cumplan con ese rublo, las cinco distribuciones que tengan la mayor cantidad de consultorio médico que sean por debajo de la cantidad de metros cuadrados que tiene la competencia que mejoren la deficiencia de la competencia y que podamos potenciar la debilidad que tiene la competencia en esas distribuciones y si las cinco distribuciones cumplen con eso elegir la más económica la que tenga menor cantidad de material por su estrategia de distribución arquitectónica y así si encontramos en ese terreno el nicho el rublo la estrategia de diseño, el producto y la mejor distribución económica. Tenemos todo ya estructurado a nivel de proyecto. Eso, ese proyecto ya es eficiente, ya sí va a generar dinero, no porque lo pensamos, sino porque hicimos todo este camino para poder encontrar ese nicho. Todos los terrenos, no importa el tamaño, ya sean de 100, 200 metros, se aplica este concepto. No importa el tamaño, en un terreno de 100% muchas veces me dicen calderón. De qué tamaño busco el terreno y no importa, la pregunta es: ¿qué tan barato yo puedo conseguir el terreno? Esa es la pregunta: ¿qué tan barato yo puedo conseguir un terreno en una zona? Si estamos buscando un terreno en Santiago, en, en Puerto Plata, si estamos en Bávaro, ¿qué tan barato lo puedo conseguir? Y luego que lo consiga, hacer este estudio ¿eh? de un kilómetro de redonda, comenzar a evidenciar, visitar el sitio, hacer la evaluación, contabilizar estas características y sacar la debilidad la escasez el azúcar que necesitan las hormigas de ese sitio para que me vayan entendiendo